Bueno, os quería enseñar una funcionalidad que en, en IMTlacerus ya lleva tiempo existiendo en dispositivos Chrome y Windows, pero ahora está también disponible en dispositivos iPad. Aquí vemos un iPad, estamos en YouTube y ahí hablamos de la funcionalidad de transformación de YouTube. ¿vale? Si vemos algún vídeo, vemos este, luego bueno, pues vemos aquí cómo tenemos la barra lateral, sale en los comentarios, aquí está la publicidad, de acuerdo, vamos atrás. Otra vez a los vídeos, cargamos otro, está todo igual. Esta es la, lo que se ve normalmente en la propia interfaz de YouTube. Bien, la funcionalidad que han desarrollado es que yo ahora puedo coger el dispositivo que estoy aquí mostrando, ponerle un, un filtro mío de transformación de YouTube y aplicar este filtro. ¿Qué acabamos de hacer? Fijaros, simplemente le doy a recargar la página y toda esta barra lateral debería desaparecer. ¿Veis? Ya no tengo la barra lateral, ya no tengo comentarios, ya no tengo nada. No solo en este vídeo, en todos aquellos que yo quiera cargar ya no aparece. Estamos transformando a nuestro antojo para evitar que el niño se distraiga.